Muy, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Qué bueno poder compartir con ustedes la palabra de Dios esta noche nuevamente juntamente con todos aquellos que nos siguen en el programa reflexiones de la Biblia. Como anunciamos hace dos días hemos comenzado a escudriñar en la palabra de Dios el primer libro a los corintios. Estamos estudiando la Biblia porque hay mensajes muy interesantes en este en este libro que realmente nos ayuda a comprender mejor del amor de, de Dios, del amor de Cristo y por supuesto para que podamos cada uno de nosotros conducirnos de la mejor manera en nuestra vida cristiana. Soy Boris Darmon y estamos comenzando este programa en el capítulo 1 versículo 18 al 31 de el primer libro de los Corintios.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 Una de las cosas interesantes que el mensaje de Dios tiene para nosotros en esta noche es que Dios está obrando a través de sus hijos con un mensaje que para muchos es locura de Dios. Algunos creen que ser cristiano es lo propio del pueblo. Algunos creen que ser cristiano es algo que conduce a la negatividad de la vida del ser humano, porque supuestamente te obnubila para pensar, para reflexionar, para poder analizar las cosas y según tú o según las personas que dicen eso, los cristianos lo que han hecho es a la gente la han convertido en gente obediente y han quitado de su corazón la rebeldía, este, ese espíritu revolucionario que tenía Cristo, lo han convertido en una gente sometida eh, para hacer la voluntad de sus pastores, de sus líderes. La palabra de Dios dice que la locura de la cruz que para muchas personas, cuando Pablo comenzó a predicar, especialmente en Corinto, le decían que estaba loco porque seguía a un Cristo que según ellos no existía, que según ellos no era nada, que no era nadie, que simplemente era un cualquiera que había venido a pasar por, por Jerusalén y a caminar por Mesopotamia como un charlatán. Así le llamaron. Entonces a Saulo le dijeron, tú Saulo, que ahora eres Pablo, estás loco. ¿Qué es eso de la cruz? ¿Qué es eso de la resurrección? Y comenzaron a hablar en contra de él. Mas él dice, la locura que tú llamas la locura de la cruz, es locura para los que se pierden, no para aquellos que creemos en el poder de Dios, para los que se salvan, dice, esto es a nosotros, la cruz es poder de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo decía que era poder de Dios? Porque gracias a la cruz, nosotros tenemos acceso a la oportunidad de salvación. Sin la cruz no hubiera sido posible la que nosotros podamos tener acceso a las promesas de Dios para vivir una vida eterna. Y dice que la escritura comenzó a, a escribirse bajo los, los cánones de una experiencia personal con Cristo. Y esto es lo que es el Nuevo Testamento, tanto de los discípulos como de los que fueron convertidos después. Y Pablo escribe todas esas historias para que ellos comprendieran la sabiduría de Dios. Y cuando Pablo llegaba a los templos, a las, a los, a las sinagogas y discutía eh, acerca de estos temas relacionados con la venida de Jesús, le decían que estaba loco porque ellos mismos habían olvidado que en las escrituras que ellos leían estaba la promesa de Dios de que Jesucristo vendría y que Jesucristo sería poder de Dios. Entonces, Pablo les pregunta, después de afirmarles que destruir la sabiduría de los sabios y por supuesto el entendimiento de los entendidos va a destruir, ¿Por qué? Porque esa locura, esa tontería que ellos llamaban cristianismo, se convirtió en el poder del evangelio. Entonces, les dice, ¿Dónde estás tú, sabio? ¿Dónde estás tú, escriba? A ver, ¿No que sabías la escritura? ¿No que tú sabías que Jesús venía pronto, que él era el Mesías y ni siquiera te diste cuenta? Eso que tú llamas locura, eso que tú me llamas a mí, que estoy loco, que estoy siguiendo una secta, como le dijo Agripa, a ver, yo quiero escuchar acerca de esa secta. Ahí dice claramente, ¿dónde estás? Te has vuelto loco con la sabiduría de Dios. Eso que tú llamas locura, Dios lo ha convertido en sabiduría para la eternidad. Dice aquí el versículo 21... Pues ya que en la sabiduría del Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Estás loco, Pablo. ¿Qué haces predicando de ese Cristo? Y dice él, como no entendieron a través de la sabiduría de Dios. ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando decía no entendieron de acuerdo a la sabiduría de Dios? Al mensaje de los profetas, al mensaje de la Torá. Que ellos leían todos los sábados en, su, en sus templos, en sus sinagogas. No entendieron a lo suyo vino y los suyos no lo reconocieron. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque no entendían la escritura, no quisieron entender la sabiduría de Dios. Entonces Pablo dijo: Dios me escogió a mí para que esto que tú llamas locura se convierta en sabiduría de Dios a través de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que los judíos ciertamente tropezadero para ellos y para los gentiles locura. Qué interesante, ¿no? Pablo era un argumentador de primera. Él no dejaba una arista en sus en sus defensas. Él no dejaba las cosas a medias. Decía esto sí y esto es no. Si tú me dices que estoy loco, ¿qué? estoy loco por la predicación de quién? De Cristo, de su crucifixión. Él decidió llegar a los hijos de Dios, gentiles y judíos, que ustedes le llaman locos por la locura de la predicación. Porque cuando tenían la escritura en sus manos, no la quisieron entender. Entonces no entendieron la sabiduría de Dios. Dios decidió hacerlo a través de la predicación. Luego dice aquí, ustedes piden señales porque creen que de esa manera van a poder eh, creer en Dios. Y los griegos piden sabiduría, pero sabiduría humana. Más Dios nos envió a predicar a un Cristo crucificado, para muchos tropezadero y para otros quizás una mentira o una locura. Mas para los llamados de Dios, así judíos como griegos, los que creyeron en la palabra, los que entendieron que Cristo crucificado era el cumplimiento del mensaje de Dios a través de todo el Antiguo Testamento, que el mensaje de Dios se había cumplido en él, que el Mesías había llegado, a los que fueron y entendieron que el Mesías era el Salvador, a los así llamados, no importa si es judío o griego, para ellos Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese es un mensaje con poder. Ese es un argumento que nadie podía refutar, porque Pablo era anunciador de un evangelio maravilloso que Cristo era nuestro salvador. Entonces aquí Pablo dice, tú le llamas insensato al que es cristiano, porque lo insensato de Dios es más sabio que, la, que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.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 ¿Quiénes eran los discípulos de Jesús? ¿Eran hombres encumbrados? ¿Eran hombres ricos? ¿Eran hombres de posición? Aparte de Levi Mateo, ¿qué cosa tenían los otros? Un poco de redes, unas cuantas redes y un poquito, un remo tal vez, un barco con una pequeña vela. Era lo único que tenían. Eran hombres neófitos, insensatos, considerados hombres menospreciados por la sociedad. Y Dios eligió a estos hombres. Cuando Pedro dio su primer discurso en Jerusalén, todos quedaron asombrados. ¿De dónde habla este con tanta elocuencia? Ja, es que Dios había elegido al débil, al menospreciado, al menos fuerte, para demostrar que cuando el poder de Dios está en el corazón de un predicador, de un anunciador del Evangelio eterno, tiene poder, porque el poder de Dios está en él. Tal vez te sientas tú aminorado o de repente menospreciado porque eres cristiano porque por ahí eres un evangélico adventista o católico y hay algunos gnósticos que dicen que conocen mucho más que nosotros y que tienen demasiados argumentos para decir que la tierra es plana, que, la, que el universo no es lo que dicen, lo que es, que no sé cuánto y pueden argumentar lo que quieran pero gracias a la palabra de Dios nosotros somos considerados para, para los que fuimos llamados por Dios, dice sabiduría de Dios Sabiduría, porque tenemos con nosotros el poder de la cruz, el poder del evangelio, la salvación eterna, porque creemos en que Cristo es nuestro Señor y gracias a Él hemos alcanzado misericordia. ¿Tú sabes cuánto poder tiene este evangelio para mí? ¿Cuánto poder tiene ese evangelio para ti? Estábamos destituidos de la gloria de Dios, no éramos nadie. No éramos nada, no podíamos conseguir nada con nuestros propios méritos. Y Cristo hizo todo eso por nosotros. El valor de la crucifixión, la seguridad de su resurrección, hace que tú y yo hoy podamos cons conseguir de parte de Dios el poder para vencer y un día poder alcanzar la vida eterna. Yo deseo que Dios te bendiga en este mensaje. Y que cada corazón que escuchó este mensaje el día de hoy no se sienta amilanado ante las pruebas. No te sientas que porque eres cristiano y te menosprecian, creas tú que no tengas razón. Mantente fiel a tus principios. Mantente fiel a tu Cristo. Que el Cristo crucificado un día vendrá para resolver los problemas que tienes ahora. Y que gracias a Dios un día podremos alcanzar su misericordia. Que el Señor te bendiga en esta noche. Que el Señor te bendiga en este sábado, que su presencia esté en tu corazón y que Cristo pueda morar en tu vida de hoy en adelante. Vamos a hacer una oración. Amadísimo Padre que estás en los cielos, siempre alabamos tu nombre porque nos cuidas durante la semana. Nos das tu misericordia, nos das tus bendiciones y sobre todo también nos das la seguridad de tus promesas de que en ti tenemos poder y poder gracias a la crucifixión de Cristo y a su resurrección, la garantía de la salvación. Te entregamos nuestros corazones en tus manos, porque sabemos que en ti estamos seguros. Bendice nuestro país, bendice este mundo, para que conozcan más de tu amor y tu misericordia. Llénanos de tu paz, y sobre todo, Señor, tu presencia en nuestros corazones. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra, y que el Señor sea propicio a tu corazón. No olvides, todos los días, a las 7 de la noche, con Boris Darman, Reflexiones de la Biblia. Nos vemos mañana, a las 7 en punto. Chao, chao.